La Organización, Organización Mundial de la Salud, la OMS eh, miren qué título. Ese es un título que no debería utilizarse ese término. Organización Mundial de la Salud advierte, quizás nunca haya solución para COVID. Esa noticia no debería salir así en esa forma porque cuando, eso está en la página 5 del Nacional, cuando usted toma la página 5 del Nacional, no es precisamente eso que quiere decir. Entonces, ¿por qué producir ansiedad? ¿Por qué aumentar el estrés? Con una noticia que cuando tú lees el contenido, lo que quiere decir lo que yo he dicho aquí, señores, yo lo he dicho aquí, sin necesidad de llevarlo, a esos niveles, a esos niveles, ahí la dio bien. Entonces, a esos niveles, llevarlo a esos niveles. Miren, organización advierte COVID podría ser endémico. Ahora sí, ahora sí, ese término que está ahí es mucho más posible. Pero decir que el COVID eh, posiblemente no se halle la solución de por vida. No, no, no, no, no. Ellos lo que quieren decir es eso. Endémico significa lo siguiente. Atiéndame. Miren. La gripe española surge la, la pandemia en el 1918. La gripe española mató de 30 a 40 millones en Europa. Esa gripe se encontró la vacuna... Para resolver el problema, pero la enfermedad siempre se queda. O sea que se dice que la gripe de hoy, de hoy, es primera hermana de la gripe de no, 1918. El SIDA tiene medicamentos y la gente tiene SIDA y está, y, sí, y está viviendo. O sea que el COVID. Va a encontrar las vacunas, pero la enfermedad se va a quedar y va a ser repetitivo o va a venir temporada que vuelve otra vez el COVID como vuelve la gripe. Inclusive, un médico me dijo a mí que yo sufro de atopía. ¿Qué atopía? Que por herencia heredo la facilidad de mantenerme como medio mocoso como si fuera como el comienzo de una gripe, sin fiebre, sin nada, se llama atopía, que es como una gripe permanente que eso viene a través de, de la genética, o mi mamá o mi papá sufría de atopía que era la facilidad de darle gripe, yo sufro de eso, o sea, moqueo fácilmente. Entonces, la, el coronavirus va a pasar que va a haber países donde se va a quedar. Por ejemplo, Sal, eso es el nombre del científico que descubrió la vacuna de la poliomelitis. Y Alberto, otro científico, descubrió cómo en vez de ser inyectada, es tomada. Y aunque en el mundo... La poliomielitis se resolvió de vez en cuando nace, a un muchacho le da el polio. O sea que se va a quedar, pero no como dice el título del periódico, como que, es que esa enfermedad se va a quedar con la misma eh, fortaleza y, y, y la forma difícil que estamos viviendo ahora. No, no. Tan pronto pase la vacuna, nos vamos a vacunar, no se nos quita el COVID pero eso se va a quedar, en cada país se va a quedar medio guardadito ahí y, y, a, y a van a haber brotes. Por ejemplo, Lázaro se caracteriza porque era leproso y Jesucristo lo cura. La lepra ya desapareció, pero en la India aparecen algunas veces la lepra la lepra y otra enfermedad que ya fue la tuberculosis, hay medicamentos, pero hay gente que te, todavía le sigue dando tuberculosis. Por eso existe ahí, en la Bono hay una oficina para estudiar el asunto de la tuberculosis. Y la tuberculosis hace mucho que encontraron el medicamento. Entonces, eso ese, ese periódico fue muy san, sancionalista. Al mantener esa noticia así como tan y miren la noticia que deberían ser alentadoras porque de lo contrario de esta pendejada de esta pandemia nos vamos a quedar mucho locos nos vamos a volver mucho nos vamos a quedar mucho, mucho, mucho loco de esta pandemia y cuando salen títulos así oye, es para que tú te deprima cuando un título sale así como que no va a haber solución Mire, Organización Mundial advierte, quizás nunca haya solución para el COVID. Oye, pero ¿por qué diablos mantiene, aumenta la ansiedad de la gente cuando lo que realmente quieren decir es que ahorita van a encontrar la vacuna y miren, por ejemplo, este trabajo que salió en el Caribe. Miren aquí, angustia emocional por COVID dispara la cardiomeopatía. O sea, que se... Está enfermando del corazón el estado emocional del COVID. Entonces, esa maldita noticia, en la forma en que sale, es para que la gente se deprima más. Y lo que quiere decir es que van a encontrar la vacuna, pero el COVID se va, va a estar repitiendo. Aquel que se descuida, aquel que no, no se mete a la disciplina, pues entonces el COVID le va a dar muy duro. Por ejemplo, ponme la... La, la noticia agradable, la que hace que uno el estrés con respecto al COVID, mejore un poco. Ponme la, la, la, la, del, la, del, la que te enviamos, miren ahí. Lo que está haciendo República para gestionar vacunas, o sea que por lo menos el Ministerio de Salud está haciendo contacto con los países donde dicen que descubrieron alguna vacuna, ya eh, los embajadores dominicanos están haciendo contacto con la Universidad de Rusia, con la Universidad de Estados Unidos, con la Universidad de China, con las universidades de Inglaterra. Para que cuando aparezca ya que comiencen, ya le están solicitando que vengan para acá a hacer, hacer hasta si es necesario la tercera o cuarta eh, protocolo que lo comiencen a aplicar aquí. Pome la otra de Rusia, que también es muy alentadora. Eh, eso rompe un poquito el estrés eh, que está produciendo el COVID. La de Rusia. Rusia, mírenla ahí. Rusia ya tiene vacuna. La aplicarán desde octubre. Entonces aquí... Están haciendo relaciones con esas compañías para, anotándose para que cuando la vacuna en octubre pueda salir, que también aquí se aplique. Rusia ya, ya hizo la primera, el primer protocolo fue con animales, con mono, con mono, con ratones con puerco, y ellos han logrado que en los animales la vacuna funciona. El segundo protocolo es utilizar algunas personas en situaciones ya graves que prácticamente se van a morir, la han aplicado. La tercera es a la generalidad de la gente que, llena un formulario y dice, yo quiero vacunarme. Y en Rusia, creo que van por encima de los 10,000 que se han colocado la vacuna. Y se, eh, se están inmunizando y el COVID no le está dando. Entonces, con los monos, ellos han llevado monos con, con coronavirus a otro sitio, pero ya inyectado y a ese mono no contagia. Se han curado. Entonces Rusia ya tiene vacuna que aplicará desde octubre. Lo importante es que nosotros tratemos, tratemos de estar cerca de Cuba, de, de Rusia, de, de los países donde hablen que de una vez mandar a los embajadores que hagan algo, eso vago. Esos embajadores que cojan detrás de esas universidades, anotarse, anóteme, el país, República Dominicana, que también quiere que ustedes, si necesitan, una cuarta eh, protocolo que se aplique aquí.